Que soy una pobre anciana, me llevaré un par de manzanas para traer a esa princesa. <risa> Hola, oh, son siete nanitas.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 Pues probadlas, están exquisitas, las he cogido yo misma del árbol.